Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, vamos a empezar a ver los, los componentes de nuestro sistema de frenos y vamos a empezar con el, con el disco de freno. Lo primero que vamos a ver son las, las dimensiones de nuestro disco de freno. Eh, respecto al diámetro, normalmente buscamos siempre el disco de freno más grande que quepa en nuestra llanta, en nuestra rueda. ¿no? Eh, un disco de freno más grande nos va a ofrecer un mayor par sobre el eje de la rueda, va a hacer más palanca sobre el eje de la rueda, con lo cual para, el mismo, para la misma fuerza de rozamiento va a ejercer una mayor fuerza de frenada sobre la rueda. Y respecto al espesor, ya vimos en el capítulo anterior que no es una cuestión de, de desgaste, de tener más material para que se desgaste el disco. Es una cuestión de calcular la capacidad calorífica que nosotros necesitamos en nuestro sistema y cuánto calor va a tener que almacenar ese disco. Cuanto más calor tenga que almacenar, más gordo tiene que ser el disco. Nosotros utilizamos, pues en una categoría C4 de 200 kilos, normalmente utilizamos discos de 2 milímetros de, de acero. Por ejemplo, en la categoría C6, que son biplazas, que pesan 320 kilos, más pesados que nosotros, normalmente utilizan discos de 3 milímetros de diámetro, precisamente para tener un poquito más de, de capacidad calorífica. Respecto al material, evidentemente el estándar el es el, el, los discos de acero. Eh, en competición, eh, el, el material clásico con mejores resultados, curiosamente, no es el, el acero, es el hierro. El hierro colado, el hierro fundido, Parece un material muy humilde, pero realmente es el mejor material para construir un, un disco de freno. Tiene un coeficiente de, de fricción un poquito más elevado que el, que el del acero. Eh, esta diferencia, sobre todo, se nota en mojado. En mojado son los que, mejor, los que mejor funcionan. Inconvenientes. Tiene un pequeño inconveniente, si lo queremos llamar así, estético, que, que se oxida cuando no lo utilizas un, un tiempo, pero vamos, a las tres frenadas se ha ido la capa de óxido, con lo cual, en realidad, no es un, ningún inconveniente para, para competición. Y en nuestro caso sí que tiene el inconveniente de que evidentemente el hierro tiene peores propiedades mecánicas que el acero, con lo cual es muy complicado utilizarlo en espesores tan finos. Es muy difícil construir un disco de, de 2 milímetros de hierro sin que pues, evidentemente pues, se, nos, se nos agriete o se nos doble, porque en, en acero en espesores tan finos va, va a funcionar mejor desde un punto de vista mecánico. El acero, como decimos, es un poco el estándar en, en competición, tanto en, en acero, acero al carbono, como en la, toda la familia de aceros inoxidables. Existen alternativas, por ejemplo, en algunas categorías, por ejemplo, estadounidenses, de estos coches que corren en, en óvalo siempre en la misma dirección, en el freno delantero izquierdo, que realmente tiene muy poquito trabajo porque realmente son pequeños toques, eh, en ocasiones, en algunas categorías, emplean, emplean discos de aluminio para rebajar el, el peso del conjunto. ¿Por qué? Porque tienen muy poquita exigencia, muy, muy poquita eh, necesidad de, de frenada. Los discos de aluminio tienen el inconveniente, como hemos dicho, de que no se pueden calentar tanto como los de acero porque realmente el, el aluminio empieza a ablandarse. Eh, tienen un grado de desgaste mucho mayor que el de acero. Por eso en ocasiones se utilizan discos de aluminio recubiertos de una, de una capa de, de cerámica, un óxido cerámico que se deposita sobre la, sobre la superficie del aluminio que le hace mucho más resistente al, al desgaste. Hay llantas de bicicleta de aluminio que están cubiertas con una pequeña película cerámica que los hace muchísimo más resistentes al, al desgaste. En nuestro caso, realmente quizás no sea una solución excesivamente interesante porque nuestros discos de, de 2 milímetros de espesor realmente el peso es muy reducido, con lo cual la ganancia en peso eh, res, por cambiarlos por, el, por discos de aluminio sería muy muy pequeñita, incluso si no tuviésemos problemas con la, con la capacidad térmica del, del conjunto. En competición de automovilismo se utilizan otros materiales, por ejemplo, se utiliza también titanio. Eh, el titanio se, se calienta muy rápidamente, en cuando le meten dos frenadas fuertes se pone realmente al rojo vivo, es bastante espectacular. Eh, otro material que se utiliza es el, el carbono. El carbono mmm, va por otro camino, los, los discos de carbono utilizan pastillas de freno de carbono, y precisamente están diseñados para funcionar a temperaturas muy, muy, muy elevadas. Entonces ellos consiguen reducir mucho el peso del, del conjunto de, del sistema de frenos, pero tiene el inconveniente de que eh, la temperatura mínima de funcionamiento es realmente elevada, con lo cual en frío el, la frenada es, es mediocre, absolutamente mediocre, con lo cual evidentemente a nosotros no nos interesa en absoluto, aparte de que tienen un coste prohibitivo.